Buenas noches, sean bienvenidos a una noche más de este podcast llamado Moco, el misterio y cosas tenebrosas. Todavía no tenemos spot, así que espero nos ayuden para saber qué digo después de que anuncie a Moco. Y vamos a presentar a Melisa, nuestra compañera Melisa Ey. Bienvenida, Melisa. Hola, muchas gracias. Buenas noches a todos. Oye, Vox, no sé, pero como que te escucho medio debajo del agua oh, oh, me, me no, no sé si sí, no sé si soy yo o qué está pasando pero sí suena como raro a ver tenemos varias técnicas eh, voy a ver si lo de micrófono ¿y tal, ¿y tal nombre? bueno bueno bueno me escuchas bien ándale sí sí sí así suena bien Ah, es oh, que plan, no tenía plan, conectado plan. El, el micrófono, así que vamos a volver a iniciar. Buenas noches y bienvenidos a este programa Moco, el podcast de terror más interesante de la semana, porque creo que el fin de semana hay podcasts más interesantes en otros lados, entonces nosotros decidimos hacerlo antes de semana. <risa> Melissa, bienvenida, buenas noches, qué gusto que estés aquí. Como buenas noches, esta... sí, sí, sí. Oye, ¿qué, qué falta de fe. Como que hay más podcast interesantes. Es un chiste, es un chiste para que la gente se ría ¿Qué para gracia? que rompamos el hielo. <risa> un chiste bastante malo, diría yo. <risa> bienvenidos al al podcast que les queda a ver porque no hay nada en estos en estas horas de la noche. Así que bienvenidos. Hoy tenemos un tema muy interesante, como todos. Todas las noches serán interesantes, pero Hoy vamos a hablar de un tema que no muchos han tocado. Siempre esos podcasts, eh, competencia, siempre hablan de lo mismo. ¿Qué del chupacabras? ¿Qué de la llorona? ¿Qué del charro negro? Eh, no se saben otras. Nosotros sí tenemos temas interesantes porque somos estudiados en la Universidad Parapsicológica de Wimbledon, en Inglaterra. Se acaba de, eh, acaba de egresar Melissa. Y por eso estamos haciendo nuestros primeros proyectos juntos en este podcast, porque ya tenemos un reconocimiento que nos avala como investigadores y para psicólogos No Así solamente es. hay comediantes en podcast, ¿cierto? Exacto, sí. Llevamos materias como brujería, brujería 1, brujería 2, brujería 3. Básicamente todo un semestre de brujería. Sí, es bueno el, el semestre de brujería. Me gustó mucho el de brujería con sapos. Que les metes la foto de la mujer, le metes una foto de una mujer o de un hombre para amarrarlos con un listoncito rojo en la boca de un sapo y luego al sapo le coses, le coses la boca. Brujería con, con mucha variedad de animales, de hecho, justamente por eso elegimos este tema, precisamente de los animales, porque somos expertos en animales embrujados. Exactamente, somos expertos en animales embrujados, tengo aquí uno, o se cerquita, lo escucho, pero. Ahorita seguramente lo vamos a ver. Un abrazo a todos, bienvenidos en la plataforma de Facebook, en el canal de Melisa y también en el canal de Oxlack Investigador. Si quieren seguir a Melisa en todas sus redes sociales como TikTok, Instagram, y Facebook y YouTube, les voy a mostrar cuál es eh, su nombre. Ahí está, aparece Melisa con doble S, E Y H. ¿Qué, ¿De qué significa la E, la Y y la H? Es de mi segundo nombre, pero creo que todavía no es el momento de explicarles. Ah. Tengo que guardar el misticismo. Y pues, Oslac, ¿qué te parece si damos inicio? Tú eres el que nos va a guiar, nos va a llevar agarrados de la mano por este complicado tema. Así que prepárense porque estamos entrando en Moco. El misterio y el terror. Tú, tú, tú, tú. ahí le metes una musiquita así como tú, tú, tú, tú. y ya, estamos de regreso ahora sí vamos a hablar de los animales y lo paranormal hay muchas cuestiones muy raras sobre los animales que no se hablan, tengo un video en específico que hoy se los voy a poner quiero que me ayuden todos ustedes yo soy Oxlack y el investigador pero este video de, vola, de verdad me voló la cabeza porque me da muchos escalofríos poco a poco vamos a ir entrando en materia sobre los animales y lo paranormal, pero vamos a entrar eh, en materia con lo más sencillo, lo más amigable, ¿qué te parece Melissa como todas las noches? Sí, me parece bien, vamos a empezar de menos a más, yo creo que estaría bien, todos hemos vivido ciertas experiencias con nuestras mascotas, entonces creo que estaría bien compartirles una que hayamos tenido en lo personal cada quien. Fíjate que hay un caso muy interesante en Estados Unidos, bueno, hay uno de miles de un eh, perro que cruzó más de mil kilómetros, no más de mil, algo, cruzó muchos estados para poder volver a encontrar a su familia, esto le, le hizo tardar pues claro que, que varios meses, pero del lugar donde dejaron a, a la mascota regresó solo a la casa. ¿Cómo es posible? Ese es un, un, un poder de los animales, en este caso de los perros, de los gatos, de que pueden rastrear o pueden llegar hasta casa después de que los dejaste muy lejos. Otro caso es de un gatito que también lo dejaron en Oklahoma. No se lo llevaron a la nueva casa en California porque decían que el gato se ponía muy tenso y pues se ponía mal en el carro, así que lo dejaron con los vecinos. Meses después... Eh, un gato del mismo color salta a la, a la ventana de la nueva vivienda, ellos lo, lo adoptan porque ven que es muy similar al que tenían en Oklahoma, pero se dan cuenta que es tan similar que tenía características muy detalladas eh, igual al otro, hasta que se dieron cuenta que pudiera ser aquel. Llamaron a sus vecinos y preguntaron sobre cómo estaba el gato y les dijeron que a las tres semanas de que ellos se habían partido, pues el gato había desaparecido y no sabían dónde estaba. Entonces el gato había cruzado desde Oklahoma hasta California sin saber en dónde iban a llegar los, los sus, sus dueños y llegó con ellos. ¿Cómo es posible que estos animales tengan esa capacidad? Y es que se cree que cuando nosotros tenemos una conexión de muy, muy amorosa con nuestras mascotas, sí puede haber una... Un poder ahí del psique, de la psique mental entre el animal y la persona. ¿Te ha pasado algo así extraño con una mascota, Melissa? Pues así de bonito, real, o sea, y, y extremo, ¿no? Porque estamos hablando de que recorrieron kilómetros y carreteras y países. No, realmente no. Yo estaba pensando más en cuando, pues tu mascota de repente se queda viendo un punto fijo o cuando... O se quiere evidentemente... meter al baño. <risa> cuando te rasca la puerta del baño <ríe> oye, no, y justamente dicen que los gatos tienen como este misticismo o tienen esto más desarrollado aún más que los perros y estaba yo investigando al respecto y de hecho los gatos no tienen muchísimo tiempo de que sepamos que existen pero, ay, tienes un gato ahí <ríe> qué bonito cómo se llama no sé, yo le digo gatita. Tú le dices gatita. Sí. Oye, y es cariñosa, sí. Fíjate sí, claro. que este su, ya, ya me perdiste viendo el gato este. Los que están escuchando en Spotify, os la sacó de la nada un gato. O sea, de la nada salió un gato aquí y nos Como distrajo. Sí, de que tiene un sombrero, me parece. Esto realmente es un podcast de magia. Oye, Ox, este desde el antiguo Egipto es que se tiene el registro de los gatos. Entonces, eso también es extraño, ¿no? Sí, eh, los gatos eh, tenían o representaban algo muy importante dentro de Egipto, tanto que incluso cuando una de estas personas importantes en Egipto moría y lo embalsamaban, lo, lo hacían momia, también momificaban a su gato para que lo acompañara al mundo de los muertos. Es decir, la domesticación de estos dos animalitos, por ejemplo, del gato y del perro, ha sido tan fuerte que ha rebasado los, los límites que, que tienen en cuanto a las capacidades. Son poderes psíquicos, los, la psique animal se le puede llamar de esta forma. Ahí tenemos claro ejemplo de la película de Hachi, este perrito, que se quedó esperando precisamente a su dueño, que ya nunca regresó y siempre lo iba a esperar a la estación de trenes. Muy bonita película, creo que en la historia del cine esa película es la que más me ha hecho llorar, que le pusieron una estatua, de hecho, a Hachiko. Sí, Hachiko. Ajá, y que bueno, fue una historia real, si no la han visto, veanla, de verdad. Yo lloré como, pero de ese llanto de que gritas. ¿Sabes? Nunca me ha <risa> Me imagino tu desesperación como... madre. Así sí, ¿Ah? Ese llanto horrible. Ay, no, qué cosa. Muy bonita película. Pero, fíjate, te mencionaba lo de que tenemos registro de gatos desde el antiguo Egipto porque mucha gente también relaciona a los gatos con otro tipo de seres. O sea, que les parece todavía extraño de que sean un simple animal justamente porque tienen ciertos dones o capacidades que sobrepasan a las de cualquier animal entonces hay quienes dicen quienes piensan que podrían ser incluso aliens. sí oye sí sí he visto algunas imágenes donde se ve la silueta del, del gato y por dentro un alienígena no y es que quien tiene gatos entenderá que estos animales son bastante curiosos son extraños tienen unas formas de ser muy curiosas a, a, a diferencia del perro eh, Ahorita estaba recordando precisamente otro caso de, de un perro, vamos ahorita con los gatos, es que me distrajo el chat, donde me están diciendo que sus gatos desaparecieron, en lugar de que se fueran y regresaran, aquí la mayoría de sus gatos se van, y es que tienen esas costumbres los gatos, se salen y, y se terminan perdiendo lamentablemente, no que se pierdan, quizá les sucede algo, quizás se muere, no quiero hacerlos sentir mal, pero si el gatito ya no regresó o oh, murió, o es que tiene como dos o tres casas, porque los gatos pensamos que solamente somos sus dueños nosotros, pero no, los gatos se salen y tienen más casas, y entonces a veces se sienten más cómodos en unas casas, y luego, eh, o les dan de comer mejor en otras cosas, casas y allá se quedan. Yo estaba por ahí, leí algo, o escuché algo que decía que, creo que por ahí los comentarios, de que el gato se había ido, y después cuando regresó como a las dos semanas lo encerraron y es y, y pasa que tenía otra casa al gato por eso se había ido dos semanas oye okay. que también tienen la capacidad de, de, de darse cuenta si tú puedes eh, cuidarlos entonces por esa razón hay gatos que no vuelven a tu casa porque se dieron cuenta que realmente como que como que no vieron en ti la capacidad de poderlos cuidar o de ser un um, sí pues un buen compañero de vida entonces se van y se quedan en otra casa dice candibel cuando empezó la pandemia se me perdió jamás se iba de aquí solo deambulaba en el patio emma castro dice mi gatita mía últimamente en el día observa hacia el techo y le pregunto qué ves y voltea a verme y vuelve a voltear hacia el techo esa es una conducta extraña no crees sí Sí, bastante extraño. Yo fíjate que nunca fui de tener gatos hasta hace, creo que el año pasado fue que adoptamos un gato y empecé a descubrir cosas de los gatos porque yo realmente nunca había convivido con uno. En primera que soy alérgica, bastante terrible, pero como quiera seguí conviviendo con este gato y yo cada que llegaba del trabajo y me sentaba en el sofá muy cansada, el gatito iba y se sentaba conmigo. Y de tener bastante energía, no sé, era cuestión de 10 minutos que quedaba como un trapo. Como que absorben toda esta energía negativa que de repente traes tú cargando. Y me gustó mucho tener el gato. O sea, sí son bastante peculiares si notas que tienen comportamientos, pues, que tienen cierto significado, ¿no? No podemos decir, parece extraño, pero al final tiene como un cierto significado importante. Es como dice José Mella en los comentarios, de youtube los gatos tienen la capacidad de absorber las malas vibras y la depresión en las personas tú lo descubriste solo sola melissa o alguien te dijo eso tú o tú fuiste sintiendo que eso es lo que hacía el gato contigo no me di cuenta yo ya tenía entendido que los gatos tenían como este no sé esta capacidad o este poder no sé cómo llamarle y si sí me daba cuenta que de repente o tenía una circunstancia así conflictiva y yo llegaba como triste o así y el gato iba. Y él no era mucho, pues ya ves que los gatos no son como de acercarse mucho a ti, ¿no? Y él cada que yo llegaba a la casa, se acercaba a mí, se acostaba ahí conmigo, me, no sé, se subía a mis piernas, me pedía que lo acariciara y era cuando ya quedaba dormido por bastante tiempo. Y yo me sentía mucho mejor. Entonces, cada que yo llegaba así, él iba conmigo fíjate que me pasó lo mismo yo no, no me gustaban los gatos en un principio de pronto un gatito eh, llegó solo al trabajo donde yo, yo laboraba lo adoptamos y de ahí comenzó eh, el que yo conviviera con los gatos porque al principio no me gustaban y me di cuenta precisamente de eso cada que yo me ponía mal que me daba un ataque de ansiedad eh, con el gato me lo acariciaba y se me quitaba, o el gato se me acercaba, y fue tanto el, el darme cuenta que el gato me curaba, que comencé a, a recoger más gatitos de la calle, llegaban solos, es como si de verdad yo estuviera tan mal, que comenzaban a llegar solos, aparecían de pronto, había una circunstancia, me llené de gatos, yo creo que llegué a tener al menos unos nueve gatos juntos en casa, eh, y poco a poco se iban muriendo, eso era lo peor porque me, me sentí muchas veces muy mal, no pude superar ninguna muerte de mis, mis gatitos, pero siempre se moría al que apapachaba más, al que quería más o al que estaba más conmigo, ese es el que se iba muriendo, entonces de pronto ya no los quería acariciar ni nada, pero pues es, es lo que me mencionaban, que ellos... Dan, dan su vida, absorben esa mala energía, esas enfermedades que tú tienes y pues terminan por, por, eh, pues por fallecer ellos en lugar de que a ti te hagan más daño, ellos absorben esa maldad, entonces no sé si muchas personas sepan esto, hay bastantes personas que no les gustan los gatos porque también sienten que son agresivos, pero no sé, no sé qué, si sea también esa parte del, de lo paranormal y los animales, porque los gatos se comportan de una forma diferente con cada persona. Y conmigo siempre se han portado muy bien, muy tranquilos. Oslak, el matagatos eres ahora. Ya nadie va a permitir que su gato se acerque a ti. Oye, no, pero tienes razón. O sea, sí tienen esa capacidad como de absorber todo lo negativo y lo entregan. Luego me puse a ver unos videos en donde. El, o sea, gente que sentía vibras como extrañas en su casa o que se escuchaban cosas raras ponían cámaras porque también notaban que sus gatos se estaban comportando extraños y el gato en un momento de la noche se iba y se sentaba como en el pecho de su dueño, como queriéndolo proteger de algo. Y de repente en estos videos sí podemos ver como sombras o cosas así. Justo cuando se empiezan a ver o escuchar estas cosas es cuando el gato adopta este comportamiento de protección con su dueño. Y también, pues, ellos tienen como, no, no, no es un reflejo que sí lo tienen, pero es más como se pueden adelantar a cosas que van a pasar, como en los terremotos los gatos ciertos segundos antes de que pase ellos ya están espantados o ciertos segundos antes de que se vaya a caer algo ellos como que ya reaccionan empiezan el... a empiezan a avisar no de que algo malo va a suceder eso es otra de las eh, creencias que se le tiene a los animales como a los perros o a los gatos margarita costa dice que cuando un gato llega a tu vida es porque tú lo necesitas es su misión ayudarte es como si tuviera su misión y fíjate ¿Cómo estamos tan separados en tiempo y en distancia de los antiguos egipcios? ¿Y cómo podemos ver esto? Que de pronto el gato sí tiene bastante importancia con, con el ser humano y es por eso que seguramente los egipcios lo sabían y por eso los, los adoraban o de alguna forma les representaba algo muy importante. Sí, pero es curioso, ¿no? O sea, sí te deja pensando más cosas el hecho de que antes de esa parte de la historia no haya como registro de gatos, o sea digamos que su inicio fue en el antiguo Egipto porque es donde comienzan a representarlos. Sí, bueno estaría interesante estudiarlo en, en, en, en civilizaciones antiguas uh, antes que las de Egipto que seguramente es como, como una o dos que es Persia y sí son los persas me parece y los Babilonia, eh, dice Evelyn Avilés, tuve un gato que se sentía enfermo y decidió irse de la casa a morir en otro lugar, dicen que lo hacen para proteger a su dueño, ¿qué crees Evelyn Avilés? ¿qué crees eh, Melissa? que un gato me, me pasó así lo mismo con él, era uno de los gatos que menos acariciaba, que menos se dejaba tocar, eh, él lo adoptamos, le dábamos de comer y todo, pero no se acercaba mucho, cuando se me murieron casi todos, o oh, bueno sí, de lo, todos los que tenía, se murieron casi todos, quedaba nada más él y otro. Y él comenzó a acercarse mucho a mí, a, a hacerme cariñitos, a, a portarse bien, ¿no? Cosa que no hacía antes. Después se enfermó, como todos los gatos, como todos se han muerto. Me ha pasado lo mismo con todos. Se enfermó igual que todos ellos. Y yo ya lo veía muy mal, yo lo estaba cuidando, trataba de de alimentarlo, de tenerlo cerca de mí porque sabía que se iba a morir ya había flacado mucho y tenía miedo pues en cualquier momento que, que lo iba a ver eh, morir o que se iba a quedar muerto afuera o adentro de la casa, etcétera y de pronto un día tocó, bueno vino y rasguñó la puerta, rasguñó, rasguñó, nunca había hecho eso, abrí la puerta, lo acaricié, él ya estaba muy muy malito y hizo eso solamente se dejó acariciar y listo, cerré la puerta y fue la última vez que lo vi, como que él se fue, se vino a despedir y se fue a morir a otro lado. Ya no, ya no lo, lo enterré yo. Fue muy triste y, y creo que sí, ellos tienen mucha inteligencia o, o no sé qué suceda. Este es, es solo paranormal de los animales. Estamos hablando ahorita de los gatos, pero podemos hablar de muchos otros animales que hacen o tienen conductas sumamente humanas, que nos parecen muy humanas. Sí, justo es así, como como si pudieran precisamente ver algo que nosotros no podemos ver como si tuvieran una conexión con esa otra parte con el mundo paralelo no sé con otro lugar que está delante de nuestros ojos quizá pero que nosotros no lo podemos ver por muchos motivos Mira aquí Anthony Kroll dice yo tuve más de 60 gatos en el rancho y jamás llegué a enfermarme de nada ni de un dolor de cabeza Luego, con el tiempo, me tuve que mudar a una ciudad y obvio no pude llevármelos, y a partir de ahí empecé a enfermarme. 60 gatos es demasiado. Es, es muchísimo. Pero es curioso, porque es como el dinero llama dinero, así como las cosas llaman a las otras cosas. Los gatos me empezaron a llegar igual, ¿eh? Yo empecé a tener uno, dos, y del dos ya me empecé a llenar de gatos. Yo he tenido alrededor de unos 20 a 25 gatos diferentes y, y solos me llegan que también tenemos la parte oscura de los gatos y en la historia que mucha gente lo relaciona con brujas y también he, he escuchado relatos así donde personas dicen que iban caminando en la calle de pronto y que vieron una formación de gatos como haciendo un círculo como si estuvieran en una clase de juntas que han visto como gatos en esas situaciones sospechosas digamos o también cuando hacen esto de caminar en dos patas cosas así como extrañas es como si se comportaran como humanos cuando no los vemos y cuando los vemos vuelven a ser gatos algo así como el ornitorrinco de finas y Fer, sabes que en realidad todo el tiempo es como un detective y es un animal enfrente de ellos pero luego cuando no lo ves es el detective okay. Ya, esa caricatura no me tocó a mí, pero, pero sí sé cuál, sí, sí lo he visto, ese ringo. Dice, Fulguita, un abrazo a toda la gente que nos está escribiendo en el chat de YouTube y también en el de Facebook, gracias también por las donaciones y su apoyo en este podcast. Este es nuestro podcast número cuatro, ¿verdad, Melissa? Así es, el número cuatro aquí ya. Hoy empezamos un poquito más tarde por culpa de Oxlack. Perdónenme me fue mi culpa, empezamos tarde, pero ya tengo un video nuevo para subirles pasado mañana. ¿Sabes una última de gatos para irnos con otros otros animales? Bueno, es que hay muchas historias de gatos. Fíjate que tengo un video en el canal de YouTube donde mi gatita eh, se, se puso en alerta cuando yo traje de un, de un eh, mercado de antigüedades, así como casi de basura, de esas cosas que ya venden así... A 10 pesos me compré un cuadro de unas muñecas, lo traje a casa y lo puse al lado de la cama. Como mi gatita entraba, ese día que entró y vio por primera vez el, el cuadro, se puso muy tensa y empezó a hacer este, este tipo de, de querer rasguñar o, o de hacer sonidos y se erizó toda la espalda al ver el cuadro. Incluso yo le acerqué el cuadro y ella se portaba agresiva, me alcanzó incluso hasta arañar tengo ese video grabado en mi canal de, de youtube está subido ahí lo puedes poner dejar. ahorita aquí tengo que buscarlo uh, tengo que buscarlo ahorita sí. si quieres lo busco bueno Pero... yo para cerrar con los gatos que igual va ligado a la historia tengo un dato súper horrible precisamente de eso que les mencionó que la gente empezó a pensar que los gatos eran brujas o las mascotas de las brujas entonces se dice que, bueno, en Europa empezaron a dar órdenes de matar a todos los gatos que existieran, ¿no? La iglesia, es parte oscura también de la iglesia, empiezan a matar a todos los gatos que eran los que de alguna manera controlaban la, placa, la plaga de ratas. Y cuando matan a todos los gatos que no quedan ninguno, empiezan a surgir más y más ratas y dicen, se dice que eso fue lo que provoca la peste negra. Ok, estaba buscando mi, mi video que crees que ya no está en YouTube, así que voy a tener que volver a subirlo, seguramente eh, fue por copyright de, de música, de pronto todas las cosas que cambió YouTube ahí, pues afectó bastante los, los videos, pero se los voy a poner después. Dices que eh, por porque los gatos, hubo una disminución de gatos, las ratas comenzaron a hacer más y ocasionar la peste negra. Así es. Sí, sí, dice sí, que es un, como un secreto oscuro de la iglesia donde fueron realmente ellos los culpables en ocasionar la peste negra. O sea, lo que el ma mantenía el control de las ratas, de esta plaga, eran los gatos y los empezaron a matar a todos. Dice Cacaroto, jaja, ja, que, que, eh, se los voy a mostrar, ¿Qué aspecto de la iglesia no es oscura. Y sí, es <risa> verdad, ¿eh? sí, tiene mucha razón. Bueno, una última de gatos. Hay un gato que se llama Oscar en, en Estados Unidos que vivía en, una, en un asilo. Entonces a este Oscar, a este gato, pues se le adjudicó que él profetizó la muerte de 50 de los ancianos porque él eh, se acercaba, lo, no convivía con los ancianos, pero cada que uno comenzaba o ya iba a fallecer, este gato se empezaba a acercar a él. Sí, justo fue eh, una de las cosas que vi. A ver, dame que, un segundo porque tocaron uh -huh. y creo que es el fantasma. Ok, bueno, yo les cuento. Oscar el gatito lo que hacía era que de repente no tenía este comportamiento como cariñoso con nadie. Simplemente andaba ahí vagando por el asilo y de repente iba al cuarto de uno de los ancianos. Se ponía cariñoso con el anciano y a los días el anciano moría empezaron a notar este comportamiento y ya relacionarlo con más muertes porque incluso el gato empezaba hasta a maullar diferente y hasta si no lo dejaban entrar al cuarto de la persona que iba a fallecer él se ponía como a rasguñar la puerta y hasta que no lograba entrar al cuarto estaba tranquilo tan es así que los empleados del asilo empezaron a llamar a los familiares cada que el gato se acercaba a una de esas personas le llamaban inmediatamente al familiar para que tuviera la oportunidad de despedirse dicen que era el ángel de la muerte, pusieron por ahí Oye, sí, que también pues existe la posibilidad de que el gato los matara, ¿no? no fíjate que no he visto una, me ha salido varias veces, hace, desde hace como unas dos semanas en Facebook de una nota de que el gato le quitaba la respiración a un niño o a una niña le estaba absorbiendo con las cámaras de, de que tenía nocturnas se vio como el gato cuando la niña o el niño, no sé qué es, se dormía, le empezaba a, a quitar la respiración. Y esto me lleva a otra cosa que ahorita les voy a decir. Déjenme mandar un saludo a Dani G, que nos mandó cinco dolarotes. Gracias, mi hermano. Dice Ox, ¿cómo estás, bro? ¿Tiene tiempo sin meterme? porque la blusa, ¿Por qué la blusa Ox del Tacho sigue vivo? ¿Qué pasó con la final de Teresa? Vamos, vamos. okay hay un montón de cosas que me pregunta aquí el buen Dani G. Mi hermano, un abrazote. Gracias por apoyarnos. Esta noche estamos de regreso, tenemos un nuevo programa. Esto se llama Moco. Melissa y que estamos aquí para contarles historias súper aterradoras, no interesantes y demás paranormales. Pero, ¿has visto la película del ojo del gato, Melissa? El ojo del gato, no, pero fíjate que leí el libro de Stephen King, en donde precisamente se basó en Oscar. El libro del de... gato. Ajá. Ah, ok, ok. ¿Se basó uh -huh. para hacer la película del Ojo del Gato? Bueno, ¿el libro? Sí. Bueno, es a que en la, en la última parte, yo no sé si sea lo mismo, porque uh -huh. este del Ojo del Gato se trata de cuatro historias en donde el gato hace presencia en cada una de estas historias. Pero la última historia es asombrosa porque se trata de que llega el gato a una casa en donde en esta casa hay una niña... Esta niña tiene un periquito, pero por las noches en su cuarto, en su recámara, se abre la pared, se hace un hoyo y sale un duende que le quita la respiración a la niña mientras duerme. El gato se da cuenta y trata de defenderla durante la noche. Entonces, la historia es que los papás de la niña piensan que el gato que adoptaron, que llegó a la casa, es el que hace todo el relajo en la noche y termina el duende asesinando a, al pajarito y le echan la culpa al gato, entonces es muy padre eh, la historia de, del gato queriendo defender a la niña de este duende, pero al final el duende termina muerto, espero puedan ver la película del ojo del gato, eh, no se encuentra en YouTube, eh, deberían de buscarla en alguna otra plataforma, es difícil de encontrarla, y al final, bueno les, los voy a spoilear, no me importa ya, de todas maneras a lo mejor se les olvida, pero muere el, el duende, terminan por matando, matar al duende, el gato termina arrojándolo a un ventilador y se muere el duende y después la niña al, al dormirse, ahora quien le quiere o le trata como de respirar es el gatito, así que qué raro, ¿no? Como que el gato aspire o eh, lo, lo que respire lo que uno está, mientras está durmiendo. Sí, es raro, pero tienen este instinto protector como que súper fuerte y yo sigo sin entender por qué mucha gente les tenga miedo o lo relacione con cosas negativas o incluso no los quieran. Creo que también iría relacionado con la carga negativa de las personas. Entonces, si una persona eh, no le gustan los gatos, red flag. Ya ves que está de moda la banderita roja. <risa> red flag, no sé, cuéntame uh -huh. cómo que es esto, la banderita ¿sabes? roja, la banderita roja de la que todos hablan, de que cuidado. O sea, si una persona esto necesitamos, necesitamos actualizar a Oxlack. O es que yo no, yo no chateo, yo no ando chateando en redes sociales. <risa> Está en todos lados y nunca lo menciono yo porque ya me tiene harta y justo lo menciono y nadie sabe de qué hablo en serio yo creo que son tus como tus amistades tus sí? Sí. Amistad? no está, no dices como este una banderita roja o sea cualquier comportamiento que te parezca de que cuidado aguas pones sí, la banderita sí. roja así sí, como cuando va a venir un huracán que cambia de amarillo a rojo y así no Ándale, pero en comportamientos humanos, como en este caso, okay. si a una persona no le gustan los gatos, aguas, es una persona como de energía y, este, bajita o negativa, también como cuando prendes un incienso o tienes incienso, si alguien dice, ay, huele bien feo, aguas, es por la energía negativa de la gente, esas cosas absorben energía, dicen que los gatos son protectores espirituales, totalmente de acuerdo, y es que nunca lo sabes hasta que tienes uno y hasta que convives con uno. Exactamente, tienes que convivir con, con los animalitos y también tener un vínculo muy especial con ellos para que comiences a notar las cosas extrañas. ¿Qué te parece si ahora hablamos un poquito de los perritos para irnos después con los delfines, con los tiranosaurios rex, con las gallinas, con cualquier tipo de animal que se te ocurra? Ok, me parece bien, pero solamente recordar y hacer énfasis en que Oxlack es el guiador de este programa, porque yo no sé demasiado de esto y pues es, él es el que tiene la información. De los temas todavía te acompaño, sin problema. Que, que la plática se desarrolla más o menos eh, de tus experiencias y de lo que vas escuchando y demás. En este caso, pues el, el Vox Populi, ¿no? Ok. ¿Sabes qué es Vox Populi? No, pero te sigo la corriente yo. <ríe> Me dejo guiar. Creo que, creo que sí sé que es Vox Populi, o sea, como <ríe> lo que dice la gente, pues. Ok, muy bien. Mira, pues entremos. Una, Ajá, una a nota ver. de un perrito, te había hablado al principio de, de Hachi, que todos conocemos a Hachi. Todos, eh, en su gran mayoría, hemos tenido una relación cercana con, con los perritos. Y tenemos aquí un caso que eh, dice que en Italia un perro llamado Fido, que veló durante 13 años a su dueño muerto, recibió de sus con, de sus conven, con vecinos una medalla de oro a la fidelidad. O sea que el perrito estuvo en la tumba de, de su dueño durante 13, 13 años, iba a echarse en la tumba y pues le dieron esta medalla de fidelidad al animalito. ¡Qué tristeza, no! Es como lo que le pasó a Hachi, porque eh, al parecer este animalito tenía un vínculo tan grande con su dueño que cuando se va el dueño ya no tiene vida y es como si los hubieran separado y los dos estuvieran muertos. Eso es una tristeza muy grande en, en este caso de un animalito y una persona, pero también obviamente entre personas. Así ocurre. Por eso a veces los abuelitos, cuando se muere un abuelito, eh, al año o a poco tiempo se muere el otro abuelito es como que el vínculo tan cercano hace que que también partan al mismo tiempo o si no sufren demasiado también nos habla un poco de lo dependientes que pueden ser los animales a veces no y las personas hay otra historia también sobre un eh, de los que entró a la tumba a la tumba de Tutankamón de los que descubrió la tumba no Howard Carter sino de los ayudantes de los que estaban con él pues terminó muriendo en Egipto y el mismo día murió su perro en, en, en su país que era muy apegado a él entonces también es ese tipo de percepción que tiene el animal como para saber cómo se encuentra su dueño y es ahí donde tú dices que también pueden eh, pre, pre, predecir que va a temblar o que puede suceder un hecho catastrófico o de terror Fíjate que en cerca de mi casa, por, unas, por unos días estuvieron, estuvieron aullando muy feo, estuvo aullando muy feo un perro, se escuchaba en la noche como un lamento, era horrible y se me parecía raro, muy raro y después de unos días eh, una persona eh, resultó muerta dentro de su casa aquí a unas dos casas de donde yo vivo. entonces desde a partir de ahí ya no volvió a aullar de esa forma el perro en las noches entonces tú crees que, que sí que sí puedan predecir sí y justamente te iba a mencionar no sé si ustedes los que están viendo esto tu box te has dado cuenta que de repente en la calle de tu colonia empieza a aullar o ladrar un perro y empieza otro y otro y ya es toda la calle todos los perros están como en este mismo lamento o en este mismo quejido y dicen que es porque están viendo a la muerte porque la muerte se está acercando porque está muy cerca o porque se va a llevar a alguien pues de, de por ahí dice máximo riquelme los perros aullan muy seguido aquí donde vivo no pues aguas porque melisa dice que están viendo a la muerte entonces aguas ahí por donde ¿dónde vives en ecatepec espero que nos comentes ahí mi hermano en dónde vives se dice que cuando huye un perro la gente muere pero, Aunque la muerte anda cerca, o sea, también se puede relacionar a, de repente que son zonas con mucha violencia, o sea, sí, zonas violentas, donde la carga de energía negativa o oscura, por así decirlo, es bastante pesada, bastante fuerte y los perritos lo perciben. Sí, pues, también a veces aúllan cuando pasa el tren. A mí me da miedo esto porque pienso que a lo mejor podrá suceder un accidente con el tren. Ok, que cuando, pase, que, que cuando pase el tren empiezan a ladrar o aullar, algunos aullan y, y, y, y este pronto en temporadas entonces es como quizá en el viaje del tren me imagino que pueda tener un, un accidente ¿no? que pueda pues llevarse a algún carro etcétera porque también debe de existir una diferencia entre cuando un perro está ladrando y cuando un perro está aullando como es su manera de comunicarse. ¿Cuál será la diferencia? No sé si alguien por ahí en los comentarios nos pueda decir. Yo desconozco. Otra vez me repite la pregunta. <risa> ¿Qué, ¿Qué diferencia puede existir cuando un perro ladra y cuando un perro aulla? O sea, ah, sí será. Ajá. Oh, bueno, mira que los perros aullan porque tienen ese gen, tienen esa descendencia de, de que el perro era un lobo. Todos, o sea, los, todos los perros vienen del lobo. Sí, pero me refiero a que pues ya ves, dicen que cuando están ladrando todos los perros en la calle es porque viene la muerte. Cuando aúllan, cuando aúllan porque será, será un mensaje distinto, diferente. Sí es verdad, yo he escuchado que de pronto los perros aúllan en conjunto. Cuando cuando no es común que lo hagan o sea por eso pregunto yo debe, debe significar algo distinto no el, el aullido de un perro y el ladrido del perro de, de, esa, esa pregunta me gusta deberíamos eh, ver a algún profesional que sepa sobre lobos o sobre perros y que nos más, diga por qué aúlla no o más ligado a lo paranormal no porque debe de tener también como este un contexto paranormal y es que el contexto paranormal se lo han dejado, se lo han dado en las películas, como la del hombre lobo, y cada oído es, eh, es parte del, del miedo, del terror que pronto vendrá. Sí, es como un anuncio, ¿no? También me llama, sí, definitivamente un anuncio, la atención que ellos se percatan pues más rápido de, de las cosas de tu alrededor. Y hay quienes dicen que nosotros también podríamos tener estas mismas capacidades, pero simplemente estamos como muy desconcentrados de la vida, o sea, con todos estos, no sé, con tu celular, redes sociales, con problemas y demás. Pero la fíjate fecha. que, sí, o sea, todas estas cosas que, que nos, nos hacen como, sí, desconcentrarnos de alguna manera de la vida. Yo una vez estaba en el, en el patio de mi casa y mis perros estaban como inquietas. Tengo dos, dos perras grandes. Y, se, o sea, siempre están como muy amigables y jugando y así. De repente se quedaron como, como muy calladas y, y yo notaba como si sintieran miedo. O sea, no, estaban intranquilas, vaya. Entonces estaban viendo como hacia el cielo y me puse yo a ver también el cielo y yo no veía nada y tenemos como una palma muy grande, y de repente voy viendo que había una lechuza, que justamente es otro animal del que debemos de hablar, pero muy grande, o sea, era un tamaño anormal, o sea, no era así la lechucita que todos conocemos, la de Harry Potter, no, era una cosa del tamaño, y se los juro, no miento, de un niño, era una cosa enorme, tan grande, grande? Gran, grandísima, y de hecho investigué, y según lo que encontré, las lechuzas no miden, o sea, no hay lechuzas de ese tamaño. Entonces, una No, o sea, era blanca y muy, muy, muy grande. Ahorita Ay, les cuento un poquito más, sí, de esa lechuza. Y mis perras les dio miedo cuando las dos son súper asesinas. O sea, mis perras de repente me llevan de que animales muertos, ya ves como esto que tienen los perros que te dan orgullosos un animal que mataron. Ellas son así, entonces ellas le tenían miedo a eso que estaban viendo y nos tuvimos que meter a mi casa, pero se quedaron impactadas y justo lo vieron desde antes que llegara a pararse a la palma. Ok, qué impresionante, ¿no le pudiste tomar alguna fotografía? No, o sea, me dio demasiado miedo a mí también, como a las perras, y ni siquiera ladraron, o sea, ellas estaban como que nada más muy intranquilas, volteando así, antes de que llegara la, la lechuza a posarse ahí en la palma, Sí. Ellas estaban como intranquilas. Ya cuando llegó ya se quedaron como muy impactadas viendo al animal este gigante. Pero estaba tan grande que yo creo que tengo otro perrito chiquito, sin problema se lo hubiera llevado volando. Sí, ¿eh? o sea, algunos de estos animales sí pueden llevarse a los gatos o a los perros chiquitos. Dice Iván Sote 360 que los perros aúllan por cualquier cosa. Hay un video divertido donde en una escuela... Uno está tocando su saxofón, el perro entra y lo interrumpe con sus aullidos. O sea, sí, yo entiendo que es un recurso más de los animales, ¿no? Obviamente, yo y mi hermana antes hacíamos esto de que empezábamos a aullar las dos, para Ajá. ver si nuestros perros aullaban, y lo conseguíamos. ¿Sí? ¿Aullaban los perros? <ríe> sí, nos poníamos, miramos y yo como, ah, pero con sentimiento. <ríe> y los perros como que se sacaban de onda, pero lo empezaban a hacer, de que, ok, pues todos somos una manada, ¿no? <ríe> Hagámoslo. Pero okay. me refiero a que debe de haber otra cosa más, ¿no? Vamos a buscarle el lado oscuro a esto, porque lo debe de tener, sin duda. Ok, el lado oscuro es eso, ¿no? <risa> que ponerte a huir nunca lo he hecho. No sé, ahí en la audiencia, si alguien lo hizo, que nos, que nos diga si efectivamente los perros empiezan a huir. Dice Juan Darquín que a lo mejor era un cóndor, pero no, no era, bla, era blanco, entonces. Era no, una lechuza, o sea, la vi clarito y fíjense, aquí donde yo vivo, esa lechuza se le ha parecido a más personas. O sea, no soy la única que la ha visto y a lo que he logrado investigar de esa lechuza en particular es que nada más es una y es muy grandota, ha atacado personas, de hecho. Oye, entonces eso deberías de documentarlo y me lo pasas porque parece un cripto mexicano, ¿eh? O es sí, en Estados Unidos. No, no, no, es en Matamoros, Tamaulipas. De hecho, ojalá hubiese personas de Matamoros aquí que pudieran decirme, sí, yo la he visto, yo aquí Ox, tenía un programa de radio que se llamaba La Última Luna y empecé a hablar de esa lechuza. En el programa empecé a recibir llamadas de personas de aquí de, de la comunidad para decirme que también la habían visto, que habían tenido como encuentros con este animal, pero ya violentos, pues, donde se acercaba mucho, seguía sus carros y en zonas como oscuras. La lechuza... Um, se um, llegaba a las casas de las personas a mí incluso yo no sé si fue la paranoia de ese día porque antes de yo ver este animal tan grande ya les tenía miedo o sea yo les les tengo respeto obviamente pero les tenía miedo entonces ese día que yo la vi hasta sentía que estaba caminando en el techo de mi casa o sea, se escuchaba como a ver como así sí. en el techo de mi casa donde claramente había algo arriba y arriba de mi cuarto entonces fueron varios días donde la lechuza como que anduvo merodeando por aquí era el hombre polilla melissa ay no! no ese está en Estados Unidos nada más ok mira dice rafael córdoba ahorita todavía vamos con las lagañas en los ojos las lagañas de perros en los ojos ahorita vamos con eso rafael córdoba dice tengo una gallina y canta como gallo a medianoche y le pegamos, ya que, es ya que es buscando la muerte o alguien de tu familia se va a morir. <risa> Pobre gallina. Pobre gallina, yo creo que es transgénero o algo así. Se cree. Le pegamos, no le peguen a la gallina. <risa> ¿Cómo que le pegan? Y le pegamos porque está buscando la muerte o está anunciando la muerte de alguien. Que de hecho eso también decían de la de las lechuzas, que cuando se iba a parar a, a tu casa era porque iba, iba a anunciar algo hay Exacto. gente que dice que son nahuales o que son brujas yo investigando un poquito más de los nahuales encontré que de repente sí hay en ciertas comunidades y que regularmente solo es uno una de las personas que me llamó al programa para hablarme de, de que había tenido este encuentro con la lechuza me habló de que ese día porque la lechuza golpeó el carro donde iba esta persona que ese día antes de ver a la lechuza vieron como a un perro negro, pero muy grande, que casi casi como si fuera un lobo, así súper grande y estas personas andaban como en una zona que está bien desolada acá en Matamoros, de verdad me encantaría que alguien de Matamoros estuviera aquí es por donde hay una fábrica como abandonada, entonces ven al perro y el tipo este que me contó la historia iba acompañado entonces no fue como algo de lo que nada más fuera testigo, él, él iba acompañado, ven al perro se siguen, o sea, como que los deja una sensación extraña porque el perro al parecer los estaba viendo a ellos y después empiezan a ver que una lechuza está siguiendo el carro y de repente la lechuza se golpeaba contra el vidrio del carro como si se quisiera meter o algo, pero se golpeaba de una manera fea como cuando encierras o ves a un pájaro encerrado que se quiere salir así sí. que actúan como locos Así, pero la lechuza estando afuera queriendo entrar al carro de estas personas. O sea, como atacando, o sea, en Matamoros existe la lechuza asesina, es como el Mothman. <ríe> pues, pues más o menos, yo no entiendo porque cuando la vi afuera de mi casa fácilmente pudo haber bajado. Pero al sí. parecer nada más estaba observando, o sea, mis perros sí estaban muy inquietas y con miedo. Porque te digo, ellas son asesinas, no, aparentemente no le tienen miedo a nada y con este animal sí su comportamiento fue diferente, como si estuvieran en presencia de algo que no es animal. Y justo cuando busqué las medidas de la lechuza, no tienen las medidas del animal que yo vi. Las personas que la vieron y que empezaron a hablar y a, decir, a contarme sus historias, describían la lechuza igual, o sea, de que era de un tamaño anormal, de que era del tamaño de un niño y fue lo que yo vi. Oye, pero le hubieras tomado fotografías. Fue más el miedo, Oxlac. O sea, yo ¿Cuánto estado... tiempo duró ahí? ¿Muy poquito? Fue cuestión de minutos. O sea, yo me percaté de que, te lo juro, que hasta el ambiente como que se puso raro. O sea, de esas veces que hasta sientes el silencio, como sí. si todo se parara. Sí. Y mis perras asustadas de repente, cuando yo la logré ver, me metí. O sea, no me queda a ver, a ver qué pasa. Oye, pues no, o sea, yo me metí inmediatamente. Bueno, Brujita Jezebel dice, mi abuelo las mataba cuando una gallina cantaba como gallo, o sea, ¿las, las gallinas también le hacen como gallos? No sabía eso, no sabía que había gallinas que cantaran como gallos, ¿y por qué las mataba por no. cantar como gallos? Bueno, así también sucede con los es humanos. No cantan como gallos, no cantan como gallos, pero cuando lo hacen es porque buscan la muerte, o sea, no es un comportamiento normal de una gallina. O sea, ¿porque buscan la, buscan la muerte? Pues eso dijo el muchacho ahorita, ¿no? O sea, yo entendí de que le pegamos porque ya sabemos que está buscando la muerte. Dice, porque pobres gallinas solo querían igualdad, dice Oscar Díaz Flores. Eh, estábamos hablando también de que las lechuzas, eh, y alguien lo comentó ahí, muchos de estos animalitos pagan por este tipo de creencias, de que las, animal, de que las eh, lechuzas pueden ser nahuales o pueden ser brujas, y entonces cuando cazan o cuando atrapan una lechuza, lamentablemente la comunidad, si es en un pueblo, las queman, las golpean, las, las matan de fea forma, no no hagan eso con los animalitos, lo que estamos hablando son meras son creencias que es, eh, se han transmitido de generación en generación, pero no, los animalitos no debemos de, de pensarlos como que sean algo paranormal, que sean algo maléfico, como eso de las gallinas que cantan como gallos y les pegan o las matan. No, no, no, los animalitos hay que cuidarlos. Pero sabemos que también en, en la ciudad, pues mucha gente lo entiende, ¿no? Y no le hace daño a los animalitos. Más es en los, en los pueblos, donde las creencias están mucho más arraigadas y si sí, las creencias son son muy fuertes, tanto así que los animalitos terminan muriendo perros, gatos negros, lechuzas y demás por precisamente las creencias de que estos pueden atraer a la muerte. Digo, independientemente de que lo sea, de que si sea una bruja o una gual, no hay que violentarlos, no hay que ser tan salvajes. Digo, somos seres bastante evolucionados como para caer en la violencia y más cuando se trata de un animalito indefenso, ¿no? El año pasado hubo una noticia en Veracruz donde estaba una transmisión en vivo y todo el pueblo estaba correteando un presunto nahual que era un changuito, un changuito que se andaba subiendo en los, en los techos, en las palmeras, y la gente pensaba que era un nahual, y, y ya solo basta el primero que diga ¡Es un pichino, nahual, para que todos se le vayan encima y quieran matarlo, o sea... Y nadie pregunta por qué es un Nahual, qué hizo, no, nada. Solamente con que una persona diga, es un Nahual, hay que matarlo a pedradas, ya todos van encima de estos animalitos, pobrecita, esa transmisión, hasta balazos le, le tiraron al, al animalito que estaba en la palmera, y es, es triste ver algo así. La verdad, eh, los fenómenos paranormales y todo este tipo de creencias, se, cuando se tengan que presentar, se van a presentar y vamos a poder conocerlos, de, de primera mano y no con las creencias y andar matando animalitos así que no maten a las gallinas que cantan como gallos no, ni a las lechuzas porque también me he topado varios videos donde las torturan y les hacen cosas horribles a los pobres lechuzas digo yo de verdad les tengo miedo y mi miedo fue, nació en, en la película del cuarto contacto pero jamás jamás querría que les hicieran nada o yo no me atrevería tampoco al final del día son animalitos inocentes y como decía Nikola Tesla a los seres alados hay que respetarlos mucho porque nosotros alguna vez lo fuimos también. ¿Fuimos seres alados? ¿Cómo es eso? Pues hay que éramos angelitos. Deberíamos de contactar a Nikola Tesla por la Ouija <risa> para preguntarle, ¿no? ¿Qué, ¿Por qué dijo eso? A, ¿A qué se refería? Oye, él alimentaba a palomas y sus únicas como conexiones y contactos eran con los, con los seres alados, con las palomas. Ese es otro de los poderes que tienen poderes poderes sí de los animales. El rincón del cine dice también se dicen que las lechuzas con sonidos particulares predicen la muerte o cuando una mujer está en embarazo. Fíjate que había un dicho muy antiguo, yo creo que este no lo has escuchado, primero porque estás más pegada a Estados Unidos y segundo porque tú veías Phineas y Ferd, pero este dicho es muy, muy antiguo en donde dice que cuando el tecolote canta, el indio muere. Entonces era una, es parte de estas creencias de que cuando canta el, el tecolote, pues termina muriendo una persona del pueblo. Sí, no lo había escuchado, pero Ox, creo que somos de la misma generación. O sea... <risa> Solamente que tú veías más tele o algo así, ¿no? Sí, creo que no hay mucha diferencia de edad aquí, entonces... <risa> Ese simplemente, no, nunca lo había escuchado, pero sí se le relaciona bastante a los animalitos de repente con las muertes de las personas. A mí el miedo se me activó de cuando un perrito se comporta diferente justo con Hachi. Ya ves que antes de que se fuera a ir, ese señor tenía como una rutina de que siempre se iba a su trabajo a tal hora y le aventaba una pelotita a Hachi. Y el día que Hachi se puso como todo raro de que no quería que se fuera, fue el día que se muere. Ya que yo noto como a mi perro así como con un comportamiento así extraño ya no me quiero ir digo algo sabe algo sabe mi perro sientes que, que algo presiente el al perrito sí mira o dice sea, dice david monteverde si quieren ahorrar un en si quieren sí. ahorrar en ultrasonido consigan una lechuza y dependiendo del canto tendrás que comprar pañales o no o Ay, David <risa> Pero mucho respeto a las lechuzas, a la lechuza gigante de Matamoros, Tamaulipas, que anda volando por ahí. Mis respetos. Dice Javier Medina, el perro y el lobo comparten el mismo ancestro, pero el perro no desciende del lobo. O sea, o sea, sí. O sea, sí. Y es que ya tendríamos que explicar, ¿no? Mucho más profundo. Entonces, por eso generalizamos, pero sí, sí. Si entendemos lo que quieres decir y, lo, y entiendo lo que dijimos hace un rato. Si tuviste privilegio de ver ese ser es porque hay algo maligno dentro de ti, dice Leo Roces. Eh, Las lechuzas son hermosas. No, no, claro que no. ¿No Mucha son gente hermosas? La no, no, no, pero que tengo algo malo dentro de mí, maligno. <risa> no, ¿qué te pasa? Que, tú, que tienes algo maligno dentro de ti, Melissa. Pues yo creo que sí, ¿no? Una parte de esta como de brujería que te andas trayendo ahí. No, como... yo soy un ser más bien soy un ser iluminado que tuvo la fortuna de ver a este ser mitológico extraño, nacido en Tamaulipas. De decían aquí hace rato que en Monterrey también se ha visto, pero... No, ya sé de qué pájaro hablan de Monterrey, que es uno que dicen que en realidad es un arquitecto, ¿no? Que es el hombre pájaro y que se le ha relacionado, en serio, esto parece un chiste, pero dicen que es real, que hay gente que lo ha visto. Se le ha relacionado también a modman al hombre polilla. Pero la historia dice que es un arquitecto, que se convierte en pájaro. Y creo que hasta han entrevistado al arquitecto, ¿eh? <ríe> y el señor de que... Oye, no, o sea... Ese lo vamos a dejar para el programa de, criptido, de criptozoología mexicana. Porque está interesante lo que, lo que dices. Y nunca lo había escuchado. Sí, aquí decían, pero no, esta sí es, es una lechuza, pero es como del tamaño de un niño. No sé, ni siquiera se ve como se los quiero, no, no tengo la medida aquí para que la vean, pero es como el tamaño de un niño pequeño y es una lechuza tal cual, no tiene como rasgos así humanoides o, no, es una lechucita gigantesca. Mira, eh, dice Edo Mika, que luego dicen que las mariposas negras son malas entran y significan muerte según, sí había escuchado eso Sí, eso también yo lo había escuchado y no son comunes tampoco de ver las mariposas negras no son comunes. A esos se les llaman ratones viejos. En realidad son mariposas nocturnas. Se les llama polillas. Pero hay mariposas diurnas y nocturnas. Entonces esas mariposas o polillas grandes negras que luego amanecen ahí en la puerta de tu casa, pues simplemente son animalitos nocturnos y se nos hace muy raro porque no los vemos. Y de pronto, cuando los vemos, se nos hace bastante extraño. Y sí, tienen esa tendencia de creer que es algo maligno. Dani G nos mandó otros 5 dolarotes. Gracias, mi hermano Dani G. Dice: Mi perro me dice que no salga porque viene el de Coppel a cobrar. Vieras qué buenos chistes avienta el mendigo. Debería de venir a contar, dice Dani G. No, pues sí, hay que tenerle miedo a los de Coppel A las lechuzas, no, a los de Coppel sí. Las mariposas okay. brujas. Mariposas brujas también, ¿no? Aquí me dice Leo Roces, Melisa, se ve que claramente no sabes de lo que un Nahual puede ser capaz. Creo que sí hay algo así como extraño y brujil detrás de los Nahuales, pero no siempre, o sea, no siempre tienen eh, como actitudes negativas o malignas, según tengo entendido. Mira, fíjate que hay historias de que los Nahuales se transforman en animales cuando a una mujer les gusta y la empiezan como a, a observar a acechar o a, a seguir entonces en este caso a lo mejor le gustaste un Nahual y por eso estaba ahí vigilándote oye un Nahual al que le ha gustado mucha gente aquí en Matamoros entonces porque <risas> sigue a muchas personas pero hay una diferencia entre porque decían que las brujas también se convierten que las brujas se convierten en lechuzas y los Nahuales son como que se convierten en felinos no Sí, los como, naboles se pueden convertir en diferentes animales y a las brujas se le considera más eh, que se convierten en lechuzas o en guajolotes, como dice París Rodríguez, que tiene su relación con las brujas, los guajolotes, sí. Ok, sí, pero no, o sea, lo que me refería yo es que no siempre tienen intenciones negativas, claro que hay veces que sí se les relaciona. Este con muertes de personas o que justamente lo que dice es que acechan a la gente por algún fin en concreto, pero no siempre es así. O sea, no siempre tienen como estas actitudes negativas para lo que yo tengo entendido. Digo, si son capaces de hacer cosas bastante horribles, como mucha gente también lo es capaz, ¿no? Dice, parido, ten este, mucho cuidado si ves un guajolote con los ojos al frente porque es una bruja, dice Leo Roses. Bueno, estamos entrando ya al tema de brujas y de nahuales, pero vamos a seguir con el de animales, los animales y lo paranormal. Fíjate que hay una historia, de aquí la tengo precisamente, sobre una persona que utilizaba su caballo para que éste dijera el número... De, echaban los dados y de acuerdo al número de que salían los dados el caballo daba golpes diciendo el número que era o también adivinaba eh, cuánto dinero le daban el, y tenía en la mano su, su dueño y entonces casi se ganaba a, a acusarlo de brujería por la, la, la capacidad que tenía su caballo de adivinar y no solamente de adivinar sino de contar Contaba con los ruidos de las patas, hacia, pegaba en el piso y decía qué número era. Ok, eso sí es raro, ¿no? Sí, pero es que hay actitudes de los animales que, como, como te he dicho, empiezan a dar escalofríos, porque son muy reales. Tengo un video, no sé si ustedes lo hayan visto, esto parece más comedia que otra cosa, pero no le veo eh, por ningún lado la edición. Se trata de dos perros, no sé si ya lo hayas visto. Son dos perros que están en una, en una sala y el, el perro está sentado como una persona y está abrazando a, lo, a la otra, que sería como la perra, yo creo, y están viendo un programa de televisión de lobos y entonces escuchan que entran a la casa, que llegan los dueños y se levantan rápido y apagan la tele y empiezan a actuar como perros. Ok, no, nunca lo he visto. ¿Lo tienes a la mano para que lo vea la gente también? Sí, sí lo tengo a la mano, déjame buscarlo. Ah, eh, esto se me hace muy raro y esto sí me daría escalofrío pensar que de pronto los animales puedan comportarse como personas cuando no los vemos hay justamente un capítulo de Rick and Morty no viste Rick and Morty alguna vez Sí, es más moderno este sí Ok, bueno, el capítulo en donde los perros uh -huh. toman conciencia y empiezan a hacerle a los humanos lo que ellos hacen con ellos, como esto que dicen de que cuando un perro se hace pipí, que lo estás entrenando como que le pongas la cara en la pipí o uh -huh. cosas así bien salvajes sí. los perros empiezan a hacer eso con las personas, como ah, se okay. invierten los papeles sí. entonces okay. imagínate ajá, que en un futuro, porque existe como la conciencia en los animales o sea, hasta a ellos les queda cuando es un animal muy maltratado, muy golpeado, ellos solitos te la acercas y se hacen así, o sea, si, si existe esa conciencia en ellos. Exacto, eso es a lo que voy, ese tipo de capacidad como humana que tienen y que a veces nos damos cuenta, pero que, que no, lo, no les ayudamos a explotarlo o no les damos la oportunidad de demostrárnoslo. Te voy a enseñar este video, no sé de qué trate, si es una broma o no es una broma, es muy curioso, vamos a verlo. Miren, miren cómo está el perro acostado. Se para. Vaya, apaga la tele. Y listo. Pero vean cómo está acostado en el asiento. Vamos a ponerle play otra vez. Vean cómo al principio está sentado y después se para y va y apaga la tele. ¿Qué te parece? Bastante raro, ¿no? O sea, porque ellos entonces entienden que lo que están haciendo es algo que no sería normal que llegaras si y vieras. No, y o sea, es que se está sentando como una persona. Pon tú que puedan ver la tele, prender y apagar la tele, que sus capacidades le den para eso, ok. Pero que se siente como una persona, eso es lo que ya da miedito, ¿no? Vamos a verlo, si, si pueden verlo más detenidamente. Después de eso vamos a verlo, cómo está sentado, véanlo. no puedo hacerlo más grande pero lo voy a, a bajar y se los voy a mostrar mejor en la página de facebook ¿Cómo ves melissa a mí lo que me llama la atención es lo que lo que trae la mano eh, o sea cuando escuchan que van a llegar los humanos lo quiten de volada y quieran actuar diferente o sea porque entonces tienen entendido de que no es un comportamiento normal de ellos sabes dice enrique díaz están entrenados, entrenado obviamente está entrenado obviamente dice eh, uh, pues qué raro si está entrenado deberíamos de ver más videos de ese perro no o sea sí lo entiendo, pero ok está entrenado para hacer esas cosas para sentarse así que de repente son comportamientos como adquiridos no el perro ve cómo te sientas o cómo te acuestas y empieza a hacer lo mismo digo mi, mi perrito le gusta que lo tape aquí y se acuesta así tapado y es algo que aprenden de verte pero el ¿no? hecho de que rápidamente quiera apagar la tele porque llegaron llegaron sus dueños eso es lo que a mí se me hace raro. Tienes razón tiene eh, los los perritos aprenden porque yo he visto otros videos donde alguien está haciendo ejercicios y los perritos o el perrito intenta hacer lo mismo no sí los de yoga cuando quieren como imitarte Exacto. así de repente lo hacen pero hay hay otra parte extraña aquí que te digo que lo que mucha gente cuenta también es como de repente en altas horas de la noche ven como reuniones de animales como de gatos o de perros como si estuvieran este hablando de algo y que no lo hacen en otros momentos del día simplemente cuando piensan que nadie los está viendo. O sea dices que de pronto cuando nos vamos a dormir los animalitos pudieran estar hablando conspirando entre ellos platicando. Sí, ajá, ajá. Digo a mí nunca nunca me ha tocado ver eso pero sí tengo conocidos y he navegado un poco así en lo que la gente cuenta y hay personas que cuentan cosas bastante raras o sea que hasta ellos sienten que vieron algo que no debieron haber visto. ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, o sea que de repente, por decir, tenía un amigo que me contó que sí. andaba caminando en una calle así en la noche y vio como cinco gatos haciendo un círculo, ah, como okay. reunidos. Y cuando sí. él pasa, los gatos voltean y se le quedan viendo. Y que él tuvo esa sensación. De que en ese momento no debió de haber visto eso. O sea. Ah, ok. Ok, como que lo sorprendió. Ajá. O sea, como que él sabía que no debía estar en ese lugar. Como okay. que vio algo que no debió haber. Como si hubieras atrapado a alguien asesinando a una persona. De que, ok, creo que estoy en problemas, ¿sabes? Ok, estaría interesantísimo si en la, la gente que nos está viendo tenga alguna experiencia de ese tipo, de que vio a un animal haciendo alguna cosa extraña. Ezequiel88 nos mandó 100 pesos argentinos, gracias mi hermano, te mando un abrazote Ezequiel. Dice Oxlack, ¿viste el video de un perro que se da cuenta que lo están filmando y se pone a ver a la cámara mientras sonríe? Pero la sonrisa te da escalofríos. Oye, no, me, no, me, no he visto ese video. ¿alguien lo ha visto? Ay, qué feo. Porque hay perros que sí son bastante inteligentes y que identifican de que hay una cámara. Nosotros teníamos, tenemos unos Boston Terrier que son demasiado inteligentes. Yo quedé impactada, pero yo cada que sacaba mi cámara y me ponía con la perrita, ella volteaba también al, a la cámara. O sea, la volteaba y la veía. Cada que agarraba la cámara iba y se asomaba así tipo comportamiento también de gatos porque los gatos súper lo identifican pero sí. sí sí es extraño de repente ver esos comportamientos en animales mira dice aquí kevin alexis una vez vi a mis perros teniendo relaciones fue raro o sea. <risa> bueno sí mí también los los animales pueden imitar eso también pero bueno sería raro si haciendo relaciones en una postura extraña verdad pues sí digo no tengo nada que <risa> decir al respecto <risa> Cuando mi hijo mayor era bebé, estaba en su columpio y de pronto lloró y pensé, se le acabó el vuelo y cuando voy a perderlo, voy a prenderlo, vi a mi perro columpiándolo. O sea, ¿el perro estaba columpiando al niño? Sí, sí cuando mi hijo mayor era bebé, estaba en su columpio y de pronto lloró y pensé, se le acabó el vuelo y cuando voy a prenderlo, así dice, vi a mi perro columpiándolo. O sea, que, que le empezó a hacer columpio al perrito, ¿no? O sea, sí, como a empujarlo así, ¿no? Sí. Dice sí. María Otuña que, que los gatos a lo mejor le bailan a la luna, ¿o cómo es eso? Es eso que los. sugería, ¿no? Pues es que los gatos en realidad se les activa algo en una hora de la madrugada, o sea, todo el día pueden, pueden estar acostados, pueden estar como ahí tranquilos, pero en la noche, o sea, llega un momento en el que es como si se volvieran locos, o sea, que se empiezan como a correr o caminar en dos patas o saltar, rasguñar, o sea, es algo raro, pero siempre es de madrugada. Oye, sí, imagínate que de pronto en la madrugada salgas y por la calle veas a tres, cuatro perros caminando en dos patas por la calle. Ay, no. Sí, suena aterrador, ¿verdad? Se lo voy a guardar para una película de terror si hay cosas que dan miedo por decir a mí me daba mucho miedo y justamente porque yo no, no estaba muy familiarizada con el comportamiento de los gatos cuando mi gato se paraba en dos patas o también cuando empiezan a caminar de lado que creo que cuando empiezan a caminar de lado es porque quieren verse como más como que quieren dar miedo ah ok ok que sabías tú que su maullido en realidad es para intentar comunicarse con nosotros o sea con los humanos como que no, intentan no, no. imitar. Pues mira qué raro, a veces eh, que, que está mi gato acá adentro, yo estoy hablando normal y haciendo mis actividades y demás, pero si lo menciono, contesta. Sí, o sea, ellos nada más maullan no porque sea un como lenguaje entre ellos, sino porque es su manera de intentar comunicarse con los humanos. Oye, qué raro, o sea, estaría interesantísimo un... un, un este Un invento en donde se pueda eh, hacer de los ladridos o de los maullidos, pues palabras, ¿no? Como para poder saber si se quieren o nos están diciendo algo los animales, que nos los dicen de diferentes formas, claro. Pero ya una comunicación así que de pronto en la historia del hombre ya pueda haber una comunicación y poder traducir lo que ellos están emitiendo. Sería interesantísimo. Creo que por ahí había un video de un gorila que más o menos tradujeron lo que quería decir, ¿no? Incluso hay uno que lo enseñaron a comunicarse con señas, o sea, y que hablaba con señas. Era una gorila y ella de hecho tenía un gatito, una gatita de mascota, que me parece que a la gatita se le murió. Y cuando se murió la gatita, la atropellaron, creo. Eh, le fueron y le dijeron que su gatita se había muerto y empezó, lloró bastante, toda la semana estuvo llorando por su gatito, pero ¿Dónde lo viste? Hay todo un documental, creo que se puede encontrar aquí en YouTube, pero sí, la, la gorila hablaba con señas, todo, cualquier cosa, hasta expresaba sus sentimientos, sus emociones, todo. Déjame mandar un saludo a Roberto Calzada, que nos mandó 50 pesotes, gracias mi hermano, Dice, saluda a Angélica y a Jetsi, que estamos viendo el programa. Angélica y a Jetsi, mil gracias por estar viendo el programa y por estar acompañándonos esta noche hablando de animales paranormales y cosas de ese estilo. Dani G nos mandó otros cinco dolarotes y se fuera de juego. ¿Sabes realmente qué animal medio me asusta una vez? Un puerco parado en dos patas. Tengo entendido que es un demonio y hasta te sonríen. Un puerco parado en dos patas ese es el relato de Josué has escuchado el relato de Josué y Melisa donde dice ver a un puerco parado en dos patas atacando a, a, a su madre no no no he escuchado eso en particular pero sí he escuchado varias historias así como de que hablan de, de cerdos con este comportamiento como demoníaco y es que, ¿sabes qué? Que el, el puerco y el humano se dice que son como muy parecidos. Yo no sé cuál es la relación que tienen, pero la más fuerte es que dicen que la carne de humano y la carne de puerco es muy parecida. Sí, que incluso se decía que para trasplantes de órganos en algún momento, que todos vamos a traer a nuestro cerdito, ¿no? De que él va a ser el que nos va a trasplantar los... Órganos y todo esto, y vamos a tener que aquí en nuestra granja de cerditos. Pero sí, tiene una cierta similitud que todavía más que la del chango. Sí, exactamente. Silvia González, un abrazote, dice buenas noches porque la transmisión está buena. Gracias por estar viendo esta transmisión. Hay otra historia de un chimpancé que se llama. ¿Cómo se llama? Este ¿Eh? chimpancé se llama. César. Un, algo así como Michael, Kevin. Brandon <risa> tiene ese nombre y tiene los rasgos muy humanos o sea sí, César que acabas de decir es de planeta de los simios y es muy parecido a eso ok no ese no lo he visto pero también Oliver, la se llama Oliver Oliver Andaba cerca, eh, con los nombres. Sí, sí, yo sabía que era como nombre de Chaca. <risa> chaca. Oye, pero ¿qué hace? O sea, además de tener rasgos como tipo humanos, ¿hace algo? ¿Tiene... Tenía como comportamientos más humanos, como que era más entendido y demás. Eh, voy a tratar de hacer un video. Esto, este caso ya tiene bastantes años, es por ahí de 2007 donde se hizo más popular, 2008. Pero eh, yo creo que sería bueno recordarlo y recordarlo más con este tipo de, de, de título de lo paranormal en los animales o del, del poder sí de los animales, el poder mental que tienen ellos y que como hemos visto, no pensamos que un animal pueda respondernos, pueda entendernos. A veces con los animalitos que tenemos, sabemos que son muy inteligentes y hasta nos jactamos de eso, ¿no? Decimos, ¡ay, mira qué inteligente! me trajo la pelotita o me dio la manita o entendió se dio la vuelta etcétera pero es que sí los animales se acercan bastante a, a uno si tenemos ese tipo de convivencias que va todavía más allá de eso no el hecho de que perciban como la energía yo en una ocasión saqué a mis tres perras a pasear y estaba yo sentada en una banca y una de ellas estaba sentada conmigo y de repente, de estar sentada tranquila, como que se levantó. Y esa perra se llama Canela. Canela tiene como una percepción más fuerte, siento yo, como que ella está más receptiva a las energías y de pronto a cosas así como medio extrañas que, un, que yo no puedo ver. Entonces, se levanta de inmediato y se para atrás de mí. Y yo cuando logro ver más allá, era una persona como bien extraña que se estaba acercando a donde yo estaba. Y Canela se percató de eso mucho, muy rápido, al grado de que la persona todavía estaba de que a varios metros lejos de mí, pero claramente se quería acercar a mí. Entonces Canela se para y se pone enfrente de mí y no deja que la persona se acerque. La persona simplemente, pues obviamente le dio miedo porque mi perra está gigantesca y está como que acá es un labrador enorme sí. y la persona se va pero me llamó mucho la atención eso no es un comportamiento que ella tenga ella es bastante amigable pero justamente a metros se pueden dar cuenta de las intenciones que tiene una persona incluso se pueden dar cuenta de lo que planeas hacer de los movimientos que van vas a tener como si sintiera la vibra ¿no? la mala vibra o las malas intenciones Sí, como que ellos saben lo que, ay, no sé, eso no está chistoso, lo que estás pensando casi casi, o sea, o lo que tienes pensado hacer, o si tienes una intención negativa, se percatan de inmediato. ¿Tú no has intentado, entonces, a, hablarle telepáticamente a tu perro, a tu perra? Decirle algo telepáticamente a ver si, si lo entiendes, si lo escucha, ¿sí? Nunca lo he intentado, ¿sabes qué hemos hecho? Mi familia ridícula y yo, hemos intentado hacer que digan mamá, y es tan chistoso de ver porque en muchos momentos estoy yo así agarrando la cara de mi perro, mamá, ma". y luego de repente escucho como a mi mamá diciendo mamá, así allá en su soledad, y es algo que toda mi familia y yo nos estamos proponiendo lograr, porque hay estos videos donde los perros sí tienen como esa interacción de que logran decir las palabras. Y te dijo algo: mi gato sí ha dicho mamá. Sí, sí pero creo que le, se refiere a mi hermana como mamá. Ok, ¿no? Qué raro, tú ya le estás enseñando a hablar español. Jairo González ya. dice: ¿Le pueden mandar saludos, Oxlack y Melissa, a mi hija Kiara, que está entretenida viendo la transmisión? Un saludo a Kiara. Qué bueno Saludos, que... Kiara. Kiara, gracias por estar viendo esta transmisión de animales y lo paranormal, que de pronto da risa, de pronto da miedo, de pronto sorpresa, y es que los animales tienen muchas cosas que aún desconocemos, apenas si nos podemos entender entre nosotros y conocernos, y menos vamos a tener la oportunidad de conocer de cerca qué, qué, qué son y qué tienen, y qué poderes sí, sí tienen los animales, ¿no? Tengo aquí otro dentro de lo que iba a platicar sobre este, estos animales, no sé si hayas escuchado esto, que se, eh, se mantienen como en invernación dentro de rocas y pueden pasar diez, decenas de años hasta que, hasta que se, la piedra se abra y salgan. ¿Pero qué, qué tipo de animales son los que hacen esto? Sí, ranas, se han encontrado, se han descubierto ah. ranas y algunas lagartijas eh, que en una mina, al estar eh, excavando, sacan rocas y en una de esas rocas que se parte, se ve que dentro había una, una, un hueco y sobre ese hueco estaba una rana, la rana salta y, y vive por algunos momentos y después muere. O sea, se mantienen este en, en invernación bastante tiempo para vivir muy poquito o sea sí, puede, podría ser incluso hasta miles de años porque estos animales no se sabe cómo es que pueden entrar a esa roca más bien es como si se hubieran quedado dentro del lodo y el lodo se fue haciendo duro y ahí se mantienen con vida como en invernación ok qué raro o sea, lo feo de esto es que cuando salen mueren de inmediato, ¿verdad? Entonces no valió la pena tanta invernación. Exacto, yo no sé por qué hayan muerto, hay varios casos eh, reportados en minas de este tipo de animales. No sé si sea por el ambiente ya que ellos estaban pues en una burbuja y al, al abrirlo no sé por qué de pronto morirían pero así sucede, es como si estuvieran congelados y después viven. Yo no sé si esto pueda ser un indicio de que en un futuro cuando haya una extinción masiva otra vez como la hubo con los dinosaurios, puedan estos animales que queden así eh, volver a, a habitar la tierra, no volver a poblarla. Sabemos que han, han existido cinco extinciones en el planeta. Nosotros somos estos hijos del quinto sol según los aztecas y de algún, en algún momento vamos nosotros a desaparecer la raza humana y otra, otra raza animal diferente va a poblarla. Este planeta va a ser de alguien más si es que nosotros no nos ponemos vivos y hacemos bases ya en la luna o en Marte o en otro lado y podemos eh, mantener nuestra propia raza quizá en algún otro momento pues haya animales que se comuniquen de una forma y no, no lo sepamos, a lo mejor los perros, los gatos o algún otro animal, los caballos puedan eh, puedan repoblar este planeta y ser inteligentes como los delfines, ¿no? que también se dice que son muy inteligentes. Sí, justamente lo que yo pienso es que deberíamos prestarles más atención porque obviamente están equipados mejor que los humanos o sea, el hecho de que se anticipen no nada más a movimientos, movimientos humanos, sino que a catástrofes o que tengan este sentido, habría que investigarlos más y no verlos como la simple mascota que los vemos. En el caso de los delfines, yo lo que sé es que son bastante empáticos, o sea me parece que decían que tienen casi casi una inteligencia muy parecida, si no es que superior a la de nosotros, ¿no? Oye, incluso uh, hay niños que tienen algunos problemas, como autismo y tienen estas terapias con delfines o con caballos. Sí, sí, me parece que sí, como los usan eh, de una manera terapéutica. También ha habido casos ba bastante extraños de, de delfines que se han enamorado de personas. ¿Delfines se han enamorado de personas? ¿Cómo es eso? Pues que se enamoran y que, bueno, también, no sé si tú sabías, los delfines violan en grupo. Ah, caray. Violan, violan en grupo, hacen eso. ¿Violan a quiénes violan? Pues a otros delfines. ¿A otros delfines. <risa> los sí. delfines violan a otros delfines. Oye, Ajá. yo no sé, yo nunca he visto, pero ¿cómo, cómo hacen los delfines? ¿No tienen cosa para violar? ¿O sí tienen cosa o cómo es eso? O sea, se reproducen de alguna manera. Exacto. O sea, ¿Cómo van a violar a alguien? Es que no, no, es, no conozco tanto la biología de un delfín. O, o, o, o los gallos, o los gallos dicen que pisan a las gallinas, pero como que nada más las pisan, o, o tienen cosa ahí, tienen una cosa sí, sí ahí que no eso. se las hemos visto. La han de tener escondida, ¿no? <risa> Yo lo no ¿eh? Sí tienen como, es como los gatos, que tampoco se les ve como ahí su cosa, o sea, la tienen como en un compartimento especial ¿no? y de pronto la sacan bueno pues los gatos si sí son felinos pues sí pero nunca me he imaginado un gallo con algo así no ni me lo quiero imaginar o sea no es algo que quiera <risa> tener en la mente dice <risa> Ay, obvio que tienen aparato reproductor bueno pero además de que los delfines violan en grupos también han salvado a personas de ataques de tiburón y... Ah, exacto, exacto. Cosas así bastante nobles. Exacto, muy interesante. No sé eh, si esté catalogado el delfín como el animal más inteligente. Me parece que sí. No, sí. La, la verdad, si sí, yo desconozco algunas cosas, no sé, me gustaría que tú nos compartieras cosas así como que han hecho a los delfines. No sé si de pronto como los gatos o perros tienen este sexto sentido, por así decirlo. No, exacto. Lo que tú lo que tú dijiste es, pues, lo que se sabe de los delfines, de su, de su inteligencia y de que violan a otros delfines en masa. No, de que salvan a personas, de que los salvan de los tiburones. ¿De dónde sacaste esa nota de que los delfines violan? Es un dato que está archivado en mi cabeza por alguna razón. <risa> por alguna o sea, razón. Sé que es el... real. Sí, que yo dije, oye, esto lo tengo que archivar aquí, o sea, en algún momento va a servir de algo, digo. Hoy fue el día, ya, ya lo quería sacar, ¿no? Ya, ya, me puedo deshacer de eso, felizmente, me estuvo perturbando todo este tiempo, años y años. Dicen, hoy Oslak y Melissa hablaremos los aparatos reproductor que no sabías que tenían. Pues es que todos tienen, o sea, lo bueno aquí es que no, no está a simple vista, creo yo, o, o nunca me he fijado así mucho en eso. Porque sí es cierto, pareciera que no tienen nada y que están lisos por completo, ¿no? Sí, sí. Y que se reproducen así como telepáticamente, a lo mejor, no sé, hay un intercambio de ADN de alguna manera extraña. Dice, existe un caso de un delfín que se enamoró de una mujer, dice Candy Bell. Y creo que la mujer también se enamoró de él. ¿En serio? No, no es cierto, no sé, estaría bien feo. Ya sería bueno, como mira. maltrato animal, ¿no? Como estas personas que con estas filias o no sé si se le diga así, pero las personas que... No, es que este ya es un tema muy oscuro. Bueno. Ya no Mejor lo... no lo quiero tocar, sí, no. Mejor sigamos hablando de los animales y los fenómenos paranormales. Sí, sí. Definitivamente. Los perros. Ok, los perros. Fíjate, Ox, que yo cuando recién me cambié de casa, uh, no tenía, no había muebles ni nada y acababan de llegar como mis perras y siempre en un marco de la puerta se ponían a ladrar demasiado. La casa en realidad no tiene ninguna historia oscura ni nada de esto, pero yo se lo atribuyo a que Matamoros es un lugar pues con una carga de energía bastante negativa por todas las cosas violentas que han sucedido entonces se me hace normal que se lleguen a ver o a sentir este pues estos es cúmulos de energía y los confundamos de pronto con fantasmas no entonces mis perras siempre ladraban a ese marco de la puerta siempre siempre que era una conexión como de una antesala con un comedor y en ese tiempo donde ladraban a ese marco empe se empezaron a romper cosas en la casa o sonaban ruidos muy fuertes y estrendosos y cuando buscábamos de dónde venía el sonido no venía de ningún lado y no se había roto nada, simplemente pasaban este tipo de cosas hasta que no trajimos un padre a bendecir como cada espacio de aquí. Eh, ya las perras están tranquilas, pero nunca había experimentado yo eso de que un perro ladra a un lugar fijo, como si estuviera viendo algo tal cual, y siempre era en ese marco de esa puerta. es interesante que con algún otro aparato o algo pudieras checar qué había ahí, ¿no? Y el por qué tenía la mirada tan fija los, los animales. ¿Eso fue por un tiempo o solamente fue una vez? No, fue bastante tiempo, o sea, todo el tiempo en el que nos estuvimos cambiando y que no había muebles en la casa, los perros les lad... hasta que no se bendijo la casa, fue que dejaron de ladrar. Ah, sí, qué interesante. Puede ser que sí, eh, eh, puedan ver algo que nosotros no. Eso es lo que dicen. Eso es lo que dicen. Yo luego he visto videos de supuestos fantasmas y hay perros y los perros ni se enteran. Entonces yo digo, <risa> <risa> entonces es falso el video porque el perro ni. El perro como no, no. si nada. Es que hay perros que también ya están muy viejitos y no escuchan. Yo, fíjate, justo tengo un video en TikTok, pero es súper viejo, o sea, es de los primeros que grabé, donde yo estaba en el patio de la casa y donde estaba la lechuza, precisamente, y las perras se empezaron a poner como muy locas, como que empezaron a ladrar, ladrar, ladrar a la puerta y asomados como por la parte de abajo de la puerta. Entonces, en esa puerta tenemos como una mira. Y yo me asomaba y no había absolutamente nadie. Las perras estaban paradas al lado de mí, así como muy inquietas. Y no se veía ni que hubiera pies abajo ni nada, pero ellas estaban ladrando nada más allá de la puerta y luego se pasaban a, como al, al portón a ladrar también, como si hubiera alguien afuera. Y tengo ese video donde están así bien locas y no hay absolutamente nadie. Me hizo recordar algunos videos que pronto se los voy a subir en el canal de YouTube. Y que precisamente tiene que ver con lo que habla Melissa. Alberto Mata dice, los monos tienen un hábito cruel. Se roban a los leones bebés cuando los padres no los están cuidando. Se los llevan para matarlos y no sean una amenaza para ellos. Dato triste, yo no sabía eso. O sea, los changuitos, a mí no me gustan los changuitos, o sea, perdónenme. Si a alguien aquí les gustaban los changuitos, a mí no me gustan. A mí me encantan los changos, o sea, mucho tiempo fueron mi segundo animal favorito, porque el primero es el león, pero yo los amaba hasta que vi la historia del chango que le arranca la cara a, a una mujer. Ah, ¿Sí no, sí, sí, sí, sí, terrible, sí vi ese caso donde la mujer que lo tuvo por, por mucho tiempo, ¿no? Lo cuidó desde que era chico a la amiga de la, la amiga a la amiga fue la que de, destrozó por completo o sea la destrozó por completo que luego investigando más se dieron cuenta de que su dueña le había dado sanax creo una pastilla que lo había puesto como psicótico y que por eso había actuado así pero luego investigando más sí vi que son de repente algo violentos entonces dije bueno changos adiós para siempre si sí, a mí los, los changos no, nunca, nunca, los monitos, nada, no me gustan, no me parecen bonitos ni nada, eh, lamentablemente. Ya, me, ya voy a salir en titulares: Oxlack Matagatos y Oxlack. Odia, odia, odia, odia changos, a changos y matagatos porque justamente también entre ellos tienen comportamientos bien violentos o sea de que se pueden matar y de maneras bien feas como que se, no sé, le arrancan el brazo, lo, ¿cómo se dice?, le mutilan por completo a uno, un integrante de su, ¿cómo se le dice?, manada, de su grupo? manada, yo creo que sí, yo vi un video que muy curioso, este sí lo vimos todos me parece, donde el changuito corre por la calle y hay unos niños jugando y, y agarra a uno de los niños creo que va como en un carrito en un triciclo en algo y lo arrastra por, por bastante tramo sí sí sí sí perdón por reírme también hay uno donde llega un changuito en una moto o sea los, es que son increíbles ya recordé por qué me gustan llega en una motito el chango ay ojalá sí. pudiéramos ver el video. Y llega directo con un niño. Y creo que es el que dices, ¿no? estoy contando exactamente sí. lo mismo. Sí. Se baja de la moto. Gracias. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Sí. sí, muy, muy simpáticos los chicos. No, pero sí son malos, dicen. Pero es dependiendo como, como con quién crezcan y lo que les enseñen a hacer. Aunque sí, naturalmente también tienen cosas bastante negativas. Dice Melissa riéndose del posible secuestro de un infante. ¿Dónde quita el follow? Que es que también se ve al niño todo sacado de donde. y que, que chingo se acaba de pasar. Un chango en una. ¿Cómo lo cuentas de grande, no? Se llega el chango en una moto y se lleva al niño, ¿verdad? Sí, imagínate contar eso, o sea, ya de grande es una excelente historia. Como cuando yo era niño, un chango llegó en una moto. Y me intentó secuestrar. No, no, sería no, no. Bueno. Ese niño sí tiene para contar. Llegó en una moto. Si es, no, no. si es una moto. No creo que me la haya inventado, la verdad. No, sí creo que sí es una moto. Sí, búsquenlo, debe estar ahí en YouTube. Pero creo que el Chango ya era conocido por hacer esto, como por intentar robarse niños en su moto. <risa> <¿En serio? risa> los, changos no, sí, los, los changos a mí no, no me tienen eh, no les doy confianza la verdad no nunca he tenido uno cerca pero no, no, no me agradan los respeto y hay que se queden de lejitos pero no, hay mucha gente que, que sí les gusta tener changos y, y les gustan los changuitos pero no fíjate no, yo, yo tenía yo tenía un amigo que tenía un, una changa pero no era la raza así común como la que todos tienen, era una changa toda negra, tenía mucho, mucho pelo y de hecho hacía ruidos bien raros. Entonces, en ese tiempo yo tenía mi obsesión así con los changos y yo soñaba con hacerme amiga de un chango, entonces iba seguido a la casa de mi amigo como para intentar interactuar con la changa <risa> y nunca me quiso la changa, o sea, yo iba y no se acercaba a mí, se alejaba, me hacía como casi, casi, y nunca pude interactuar con ella, pero la visité varias veces. No, pues hoy saliste muy rara, Melissa, eh, tratar de que los animales digan mamá, querer interactuar <risa> con una changa, y dijiste otra cosa, pero yo no me acuerdo cuál era la otra. <risa> no, pues nada más compartiendo historias de animales aterradoras. Muy los bien, changos pues. son borrachos, les gusta tomar, sí, dicen eso también. Sí, que los changos son borrachos, les gusta tomar, no, no sé. Imagínate, o sea, tantito nos descuidamos y sí pasa como la película, ¿eh? Sí, de hecho es algo que sería oh, bastante posible. Además no. de que son súper fuertes. Son muy fuertes. El planeta de los simios podría pasarnos si nos descuidamos. Ya si no son los robots, son los changos los que nos aniquilen. Eso sí estaría feito. Pues muy bien. Hemos llegado ya a más de la medianoche. El tema fue muy interesante, el saber tantos casos y tantos temas con respecto a esto que son los animales y lo paranormal. Cosa curiosa. ¿Querías decir algo? Sí. No, no, no, nada. No te interrumpo. Entonces, les agradecemos mucho a toda la gente que nos haya estado viendo desde Facebook, YouTube, en el canal de Melissa, que la pueden encontrar como melisa hey, ahorita lo voy a poner porque sí, como melissa con doble s -E y h en todas mis redes sociales tengo absolutamente todo twitter instagram facebook tiktok y mi canal de youtube donde subo casos criminales conspiraciones ay no me dejes aquí ox y subo pues cosas de, de, del mundo oscuro en donde vivimos entonces ahí me pueden encontrar como melissa con doble s -E y h Ahí está. Dice Dani G. que nos mandó otros cinco dolarotes. Dani G., mil gracias, mi hermano. Dice, no era un chango en una, mo no era un chango en una moto, era el wherever. ¿Qué pedo, güey? Pues hay que darle, ¿no? Hay una historia de un primate que es mitad chango y mitad humano. Yo creo que es el Oliver el que estaba diciendo, Dani G. Pero bueno, ya hablaremos de ese y otros temas interesantes. También en Facebook vamos a poner qué tema les gustaría que platicáramos en estas noches de podcast Moco el lado oscuro del misterio. Melissa, ¿cuándo habrá otro capítulo de Moco? Me parece hoy es martes, ¿verdad? Martes, ¿te parece si sí, el jueves? ¿El jueves? Claro que sí, el jueves nos estaríamos viendo aquí a eso de las nueve de la noche. O mañana, no sé cómo se te acomoda a ti mejor? También mañana podría a eso de las nueve de la noche. Tú nada más Genial. dime yo, acepto, sí tengo tiempo. Mañana a las nueve de la noche, ahora el tema lo voy a elegir yo. Muy bien, el tema lo va a elegir melissa Estoy tratando de, de quitar el banner. Ah, ya sé, aquí lo oculto. Y ahí está, ahí aparece ya el nombre de melissa para que la sigan en sus redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. melissa con doble S, E-Y-H. Después va a decir qué significa e y h pero les adelanto un poco, eso tiene que ver con brujería para quien. <risa> Para que le vayan midiendo el agua a los tamales. Así es, en la universidad justamente que estudiamos Oslac y yo te dan un nombre de brujo. Pero eso es algo que más adelante se los haremos a ver. Dice Dani G. ¿Qué es eso de moco, Oslac? En vez de que sí. le pusieras la mano pachona o algo así. Es que después les vamos a decir por qué se llama moco, ¿verdad? Sí, Oslac es la mo y yo soy el co... Y tenía, ah, sí, hoy estuvimos, puedo ser tu mascota. Ey, sí, ¿qué sabes hacer? <risa> que puedes llegar en moto. Qué truco, sí, si tienes una mini moto, contratado. <risa> Iba a decir otra cosa, hoy estuvimos como muy friendly, mañana nos vamos a poner súper, súper oscuros para que se vayan preparando y el tema, pues, sorpresa. Ok, entonces mañana será un encuentro aterrador estamos en octubre el mes del terror y mismamente eso es lo que vamos a presentar el día de mañana miércoles miércoles 7 de octubre así lo es muchas gracias por haber estado aquí por su atención por su tiempo y de mi parte es todo muchas gracias a todos gente gracias por seguirnos en esas transmisiones nos las pasamos muy bien la verdad está muy interesante y padre poder convivir de esta manera y hablar de estos temas un abrazo a todos, descansen, buenas noches. Mañana nos vemos en todas nuestras redes sociales. Sigan a Melissa, sigan a Oxlack y nos vemos aquí en Moco. Muchas gracias. Hasta mañana.